Esto lo vamos a dividir en tres videos para que ustedes puedan sacar el mayor beneficio a estos contenidos. Recuerden que es una secuencia de videos y más adelante vamos a seguir subiendo los demás. Plexo sacro, segundo video, y el Plexo brachial, video número 3. El plexo sacro, jóvenes, este es el que se forma por la unión de los nervios sacros anteriores. Dígase el tronco sacro y los nervios sacros S1, S2 y S3. Ramos anteriores y ramos posteriores. Acá tenemos su formación. Tronco sacro, recuerden que es una formación entre el ramo anterior de L5 y el ramo anterior de L4, acá. L4 y L5 van a contribuir para la formación de ese tronco lumbosacro. Bien. Ese tronco lumbosacro se va a unir a los ramos anteriores y posteriores de S1, S2 y S3. Y ahí vamos a tener la formación de ese plexo, plexo sacro. Acá directamente lo vamos a ver representado. Por ejemplo, estas son las divisiones posteriores, lo amarillo. Y las divisiones post anteriores son los de color verde. ¿Qué pasa? Esas divisiones posteriores y las divisiones anteriores se van a unir y van a formar el nervio ciático, que es el nervio más importante que va a emitir el plexo sacro. Nervio ciático mayor también conocido. Ese nervio ciático, recuerden eso, también de los ramos posteriores, que son estos, lo amarillo, va a salir el nervio peroneo común, que esa viene siendo la representación del tronco lombosacro, S1 y S2. También la representación del tronco lumbosacro, S1, S2 y S3, que es esto, lo de color verde, que son las raíces anteriores de ese plexo sacro, estará dando la formación del nervio tibial. Recuerden esto, esa formación de esos nervios pueden nacer directamente del tronco de acá, del plexo sacro, sin tener la presencia del nervio ciático acá. Pero eso es una variante anatómica. En otras ocasiones, recuerden que lo más común es que esos dos nervios, peroneo común y el tibial, sean ramas terminales de quién? De nervio ciático. Esos dos nervios que se ven acá son los ramos terminales del nervio ciático. También conocido estos, recuerden, el ciático poplíteo externo, que es el peroneo común, y el ciático poplíteo interno, que es el nervio tibial. Bien. Pasamos acá a esta parte. Acá tenemos los ramos colaterales del plexo sacro. Los ramos colaterales del plexo sacro son el nervio glúteo superior, anoten por ahí, nervio glúteo inferior, tenemos el nervio piriforme o pirámide de la pelvis, tenemos el nervio para el cuadrado femoral y el gemelo inferior, tenemos también el nervio, para el obturador interno, recuerden que el obturador externo es inervado por el nervio obturador y el obturador interno y el gemelo superior. Estos dos son inervados por un ramo colateral del plexo sacro. Y por último tenemos acá el nervio femorocutáneo posterior o cutáneo femoral posterior. Esos son los ramos colaterales más importantes que emite el plexo sacro. Vamos a ver ahora esto. Esos ramos del plexo sacro van a salir, miren, esos ramos del plexo sacro se relacionan con las ramas de la arteria hipogástrica o arteria interna. Por ejemplo, acá vemos la arteria glútea superior, la glútea inferior. Tenemos también la pudenda interna que se relaciona por acá, pero esta pudenda interna se relaciona más con el plexo pudendo, que sea otro plexo que se formará acá de los ramos de S4, S5 y c 1 del plexo coxígeno en sí. Entonces, ¿qué pasa? Esos nervios van a salir por los agujeros, el agujero ciático mayor. En relación al músculo piriforme o piramidal de la pelvis. Miren acá. Acá tenemos el músculo piramidal de la pelvis saliendo por el agujero ciático. Ese músculo piramidal o piriforme es el punto de referencia para dividir los vasos glúteos superiores o el paquete vasculonervioso glúteo superior que es este y el paquete vasculonervioso glúteo inferior que es este. Entonces, el piriforme el músculo piramidal es el músculo de referencia. También por debajo de él tenemos el nervio ciático este acá, importante. ¿Qué pasa? El nervio glúteo superior, este que se ve aquí, va a estar distribuido para la inervación de los músculos glúteo medio, el glúteo medio y el músculo glúteo menor. También acá, dando inervación al músculo tensor de la fascia lata. El otro que vemos acá, que es el nervio glúteo inferior, va a inervar al músculo glúteo mayor. Y también tenemos que este se une con el nervio femorocutáneo posterior, acá, o cutáneo femoral posterior, se tienden a unir esos dos nervios, el nervio glúteo inferior, y formarán el nervio ciático menor. Recuerden eso. Nervio ciático menor es la unión de esos dos nervios. Bien, ¿qué pasa? Va a emitir diversos ramos. Va a dar ramos para la inervación del músculo glúteo. Va a dar ramos clúneos, que son específicamente para. Un ramo perineal. No quedamos jóvenes en el nervio glúteo inferior con sus ramos quedaba. Vamos a retornar nuevamente. Leslie Ramos, saludo. Un saludito a todo acá. Roberto Mota. Saludo a Laura Bonilla, activo. Y Michael Tapia. Excelente. Bien jóvenes, continuamos acá. Recuerden darle like a este video para que les salga más personas. Lo voy a dejar inmediatamente en la plataforma para que ustedes puedan ir repasando lo que se está mencionando acá. Bien, jóvenes, vamos a hablar ahora del nervio ciático. El nervio ciático, que es este, ese nervio es el ramo terminal del plexo sacro. Recuerden eso. Ese nervio ciático tenemos acá que va a encontrarse debajo del músculo piramidal o piriforme y luego lo encontramos por encima de los músculos del tríceps de la cadera. Acá. Este nervio ciático mayor va a inervar acá al músculo semitendinoso, músculo semimembranoso y al bíceps femoral con sus dos cabezas, cabeza larga y cabeza corta. También va a dar inervación al músculo aductor mayor, que es este acá. El músculo aductor mayor, aquí, recuerden que tiene doble inervación. Una inervación tanto por el nervio obturador y otra inervación por el nervio ciático. Doble inervación. Saludito a los demás que se están conectando. Audrey, hola. Bien, jóvenes. Pregunta para ustedes: Si el nervio acá, ciático, Selecciona qué tenemos como, como incapacidad. A ver si me responden eso. ¿Qué incapacidad tenemos si selecciona el nervio ciático? Vamos arriba. Recuerden los músculos que mencionamos: que inerva. Si usted ya sabe la acción de esos músculos, ya usted tiene qué es lo que va a tener el paciente. Como empacado, incapacidad. Dijimos que inerva semitendinoso, semimembranoso y al bíceps femoral. Y el músculo aductor mayor, la porción más medial. Entonces, quiero saber qué vamos a tener como incapacidad. En este caso, esos pacientes que tienen lesiones del nervio ciático, recuerden la famosa ciática, que en el paciente tiene incapacidad para la flexión de la pierna. En este caso, te va a tener la pierna en extensión. Ahí va a estar actuando el músculo, los músculos de la región anterior, el cuádriceps, ¿Entendido? Eso es lo que vamos a tener acá. No, Jessica. El pie en péndulo, este se va a ver por una lesión del nervio peroneo común, que vamos a entrar ahora a este detalle. Si el ciático se lesiona, acá, usted va a tener la pierna en qué? En extensión. Ahí vamos a tener la pierna en extensión y va a haber una incapacidad de flexionarla, la pierna. Recuerda la acción de esos músculos que son flexores. Por ejemplo, el bíceps femoral, el flexor, el músculo semitendinoso y semimembranoso, este acá y este acá, también son flexores de la pierna. Nítido. Si se sabe en esa acción, como el ciático lo inerva a ello, vamos a tener esa incapacidad de flexionar la pierna sobre el muslo Y la pierna va a quedar en extensión porque el femoral, el nervio femoral es el opuesto al ciático. Y este va a estar actuando acá. Recuerden que eso es anatomía clínica. Y es lo que yo quiero que ustedes aprendan. Y puedan relacionarlo. ¿Entendido? Que pueden salir preguntitas de esa, de esta manera. Eh, si el nervio ciático se lesiona, que podemos tener clínicamente. Y ahí podemos tener varias opciones. Pero la respuesta es la incapacidad de flexionar la pierna sobre el muslo. Recuerden la acción de estos músculos. Luego el nervio ciático. Miren acá. Ese nervio ciático en el triángulo superior del hueco popliteo va a dar sus ramos terminales que son el nervio peroneo común, este que se ve acá, y el nervio tibial. Bien. Esos son los ramos terminales del nervio ciático en el triángulo superior del hueco popliteo. Es el lugar más habitual donde se bifurca. Esos nervios que se ven acá, nervio tibial y el peroneo común, también conocido como ciático popliteo externo, el peronio común, y el tibial como nervio ciático popliteo interno. El nervio tibial ayuda a formar acá el paquete vasculonervioso nervioso popliteo. Está formado por la arteria, arteria poplitea, la vena poplitea, que es el elemento que se encuentra en el medio, y el elemento más superficial de los tres es el nervio tibial. Bien. Nervio tibial es el elemento más superficial y el más posterior. El elemento más profundo y más anterior es la arteria poplitea. Esto puede salir también en el examen cuando se le pregunta, dependiendo cómo se le haga la pregunta. ¿Cuál es el elemento más superficial y más lateral del hueco poplitea? El nervio tibial o ciático popliteo interno. ¿Cuál es el elemento más profundo o más anterior? La arteria poplitea. ¿Entendido? Y recuerden que ahí se, se toma el pulso popliteo, que es de la arteria popliteo. Y ahí mismo vamos a ver, delimitando el triángulo acá, el hueco popliteo. Recuerden que el hueco popliteo tiene límites. Eso es para la parte topográfica. El límite superolateral está formado por la cabeza, el tendón del bíceps. Acá, tendón del bíceps. Viene siendo el límite superior y lateral. El límite eh, superior y medial sería el músculo semitendinoso y semimembranoso, esos dos. Los límites inferior y lateral e inferior y medial serían los músculos gastronemio, cabeza lateral y el gastronemio, cabeza medial. Esos son los límites medial e inferolateral, recuerden eso. El piso en el triángulo superior del hueco poplitea es la cara poplitea del fémur. Y el piso en la cara, en el triángulo inferior, viene siendo el músculo poplitea. El techo de ese hueco viene siendo la fascia poplitea. Y el contenido, el paquete vascular nervioso poplitea. arteria poplitea, vena poplitea, nervio tibial o siático popliteo interno. Y también tenemos la vena safena menor que desemboca, o safena externa, desembocando en la vena poplitea. Eso tenganlo en cuenta. De ese hueco popliteo sale, que es por fuera del hueco, el nervio peroneo común. No está contenido adentro, porque él va a salir de ese contenido. ¿Entendido? Tengan en cuenta los límites y el contenido del hueco popliteo. Vamos a ver ahora otra cosa importante, continuando con los nervios peroneo común y el nervio... vamos a ver acá el nervio peroneo común miren aquí el nervio peroneo común luego de que se origina ese viene siendo el ramo terminal lateral del nervio ciático. este va a pasar acá entre el músculo peroneo lateral largo entre el músculo peroneo lateral largo este, y la cabeza acá del peroné. específicamente el cuello del peroné. él se hace profundo al cuello del peroné. y a ese nivel Puede fracturarse el cuello del peroné, recuerden, y lesionar el nervio peroneo común. Entonces, una lesión del nervio peroneo común va a producir el famoso pie en péndulo. Que lo respondieron por ahí. Déjame ver quién fue que lo respondió. Mm -mm. Pie en péndulo. Ok. Eso lo respondió Jessica. Pie en péndulo es la lesión del nervio peroneo común. Anótenlo por ahí eso. Nervio peroneo común, cuando se lesiona, se produce esta, esa clínica. El pie en péndulo es parecido al nervio radial, que es mano en péndulo. Vamos a ver eso más adelante, lo del nervio radial. Ese nervio peroneo común emite diversos ramos. Miren, luego de que pasa el cuello peroneo ese tronco se bifurca en sus dos ramos. El nervio peroneo profundo, que viene siendo este acá, que es también conocido como nervio tibial anterior, y el nervio peroneo superficial, que es conocido como nervio musculocutáneo de la pierna tengan pendiente eso. El nervio peroneo profundo va a emitir este que se ve acá, que se llama el nervio recurrente eh, recurrente tibial anterior, que va a llegar acá a la articulación de la rodilla. Nervio recurrente tibial anterior que acompaña a la arteria recurrente tibial anterior. También tenemos que ese nervio tibial anterior va a ayudar a formar el paquete vasculonervioso tibial anterior, junto con la arteria tibial anterior y las venas tibiales anteriores Ese nervio tibial anterior va a enervar los músculos del compartimiento anterior de la pierna dígase el músculo tibial anterior el músculo extensor largo de los dedos y el músculo extensor largo del dedo gordo. el paquete vascular nervioso de la pierna de la región anterior de la pierna o paquete vascular nervioso tibial anterior estará ubicado entre el músculo tibial anterior que se encuentra medialmente y el músculo acá, que es el extensor largo de los dedos, que estará lateralmente. Luego, en el techo inferior de la pierna, lo vamos a encontrar entre el músculo tibial anterior, medialmente el tendón, y el tendón del músculo extensor largo del dedo gordo. Bien, ahí cambia. Ese nervio tibial anterior sigue descendiendo hacia el pie. Cuando pasa acá el retináculo extensor, cuando pase el retináculo extensor acá, primero él va a dar inervación acá a, la, a los músculos extensor corto del dedo gordo. Extensor corto del dedo gordo. Con ese ramito que se lleva acá, que es el ramo lateral del nervio perone profundo. Ramo lateral del profundo. Y también vamos a tener que va a convertirse acá en ramo medial del nervio perone profundo. Eso es lo que tenemos acá como ramos terminales del nervio peroneo profundo. Dará un ramo lateral y un ramo medial. Esos ramitos que tenemos acá en el dorso del pie. Van a enervar tanto los músculos extensor corto del dedo gordo, extensor corto de los dedos y los músculos interóseos dorsales. Básicamente eso es lo que hace. También tenemos acá que ese nervio peronio profundo va a dar ramos acá para la porción interdigital del dedo gordo, el primer paciente digital inervándolo sensitivamente, esa área ahí. Es lo único que hace la inervación sensitiva, el nervio peroneo profundo. Mientras que el otro, que vemos acá, que es el peroneo superficial, también conocido como nervio musculo cutáneo de la pierna, este se va a encontrar ubicado acá, tiene dos ramos, muscular y ramo cutáneo. El ramo muscular va a inervar los músculos, músculo peroneo largo y músculo peroneo corto. Peroneo largo y el peroneo corto. También va a inervar al músculo peroneo anterior o tercer peronio, cuando existe. Y luego, acá tenemos el ramo cutáneo, este que se ve acá, el ramo superficial del nervio peroneo superficial o cutáneo. Ese ramo cutáneo, vamos a ver dónde se distribuye, miren acá, el ramo cutáneo del peronio superficial. Este nervio va a terminar acá a nivel del quinto dedo. Vamos a ver eso en la imagen siguiente, miren. Ese nervio peroneo superficial va a dar dos ramos, se llama nervio cutáneo dorsal medial y el nervio cutáneo dorsal intermedio. Esos dos, miren aquí, va a estar destinado para la inervación de la cara lateral de la pierna y el dorso del pie, exceptuando el primer espacio interdigital. Ese primer espacio interdigital, recuerden que es inervado por el nervio peroneo profundo, que es este que se ve aquí. El nervio peroneo profundo es el que se encarga de inervar el primer paciente legítimo. Ya todo lo otro se llama nervio peroneo superficial. Inerva la cara lateral de la pierna, sensitivamente. Acá tenemos que este, ese nervio cutáneo dorsal lateral, cutáneo dorsal lateral, ese ramito, vamos a ver de dónde nace, vamos a entrar acá arriba, eso ahí dice que es del nervio sural. Vamos a ver cómo se forma el nervio sural. Ese nervio cutáneo sural medial, miren ahí, se va a unir a un ramo del nervio, peronio, del nervio cutáneo sural lateral, ese ramo del nervio cutáneo sural lateral se llama ramo comunicante sural. Ese ramo comunicante sural que nace aquí se va a unir al nervio cutáneo sural medial que es el ramo del tibial y van a formar el nervio sural. ¿Entendido? Nervio sural se forma por la unión del nervio cutáneo sural medial y el ramo comunicante sural básico. Bien, ¿qué pasa aquí? Ese nervio sural va a inervar la cara posterior de la pierna sensitivamente. Ese es un ramo cutáneo. Eso es básicamente lo que hace el nervio cutáneo sural. Vamos a hablar ahora del nervio tibial, este. Ya que hablamos de perno común. Y recuerden la lesión. Ahí vamos a tener el pie en péndulo si se lesiona. Si se lesiona el perón superficial, vamos a tener ausencia de la sensibilidad en la cara lateral de la pierna. Y también la dorsiflexión del pie. Básicamente eso. Recuerden, jóvenes, darle like a este video y suscribirse a este canal, los que no lo han hecho. Y muchísimas gracias a los que están acá viendo esta transmisión en vivo. Bien. El otro ramito, que es este el nervio tibial, vamos a hablar de él, ese nervio tibial, ese ramo terminal medial del nervio ciático, ese ramo acá tenemos que se va a distribuir, se va a distribuir en quiénes, en los nervios, acá va a dar un nervio que se llama nervio articular o ramo articular para la articulación de la rodilla, va a distribuirse en el músculo gastronemio lateral, gastronemio medial, miren, gastronemio lateral, gastronemio medial, el músculo sóleo y también va a inervar al músculo plantar y popliteo. Al plantar, cuando existe, y al músculo popliteo. Miren acá. Para que lo vean bien detallado. Inervando el gastrocnemio, al plantar, este que se ve ahí, al popliteo va a inervar, este que se ve acá, popliteo, va a inervar al músculo sóleo. Bien. Todos esos músculos son inervados, es decir, el plano superficial de la región posterior de la pierna, son inervados por el nervio tibial. Y recuerden, el nervio tibial se va a formar de los ramos del tronco lombosacro y los ramos anteriores de S1, s posteriores, perdón, S1, 2 y S3. Los ramos anteriores del peroneo común. Acá tenemos ese nervio tibial cuando pasa el arco del sólio. Recuerden, el arco del solio, el famoso arco del solio. Cuando ese nervio tibial pasa el arco del solio, se va a llamar nervio tibial posterior. Y ese nervio tibial posterior va a acompañar a los vasos tibiales posteriores, dígase a, la a las venas y a la arteria tibial posterior, para formar el paquete vasculonervioso tibial posterior a este nivel. Importante. Ese nervio tibial posterior va a inervar todos los músculos del compartimento posterior de la pierna plano profundo. Es lo contrario pero al tibial arriba, que es el ciático poplito interno. Entonces, este va a inervar el plano profundo de la región posterior de la pierna. También va a pasar acá por el canal retromaleolar, importante, canal retromaleolar, acompañado por los tendones del de tibial posterior, el flexor largo de los dedos y el flexor largo del dedo gordo. Por ahí. Ahí se puede comprimir ese nervio tibial posterior, y producirse el síndrome del túnel tarsiano. Recuerden eso, jóvenes. Síndrome del túnel tarsiano. Eso lo dimos en clase. A lo que están por acá. ¿Qué también vamos a tener? También vamos a tener que ese nervio tibia posterior cuando pasa acá. De, del túnel del tarso. Él va a dar sus ramos terminales que son nervio plantar medial. Y el nervio plantar lateral. Sería eso. Nervio plantar lateral y el nervio plantar medial. Esos nervios plantares, eso igual que en la mano, el nervio cubital, tienen que tener en cuenta lo que hace. Por ejemplo, el nervio plantar medial va a inervar los músculos de la región medial, acá, dirigida medialmente, eh, con relación al dedo gordo del pie. Por ejemplo, el músculo que actúa en el dedo gordo del pie, diga el músculo, el flexor corto del dedo gordo, el músculo separador del dedo gordo y así sucesivamente. También este que se ve acá es el músculo flexor corto de los dedos. Es inervado por el nervio plantar medial. Acá tenemos el nervio plantar lateral. Va a inervar, por ejemplo, los músculos de, que pertenecen acá al quinto dedo. Nítido. Y también los dos últimos lumbricales, por ejemplo. El lumbrical 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. Y esto es importante tener en cuenta la inervación de esos. Pero lo que más me interesa es que ustedes aprendan de quién es rama, por ejemplo, el nervio plantar medial y lateral del nervio tibial posterior. Son ramos terminales del tibial posterior. Nítido. Eso es básicamente lo que yo quiero que ustedes se aprendan del plexo sacro y del plexo lumbar. Si tienen preguntas, jóvenes, por favor, vamos a seguir en el chat para que ustedes hagan sus preguntitas. Pien eh, péndulo, pien péndulo, bien. Péndulo, bien. Eh, pregunten jóvenes. Si tienen alguna duda de un tema, lo pueden hacer ahora. Vamos a pasar al plexo brachial. Si no tienen pregunta acá del plexo lumbar, mi sacro.